Nosotros eh, hicimos un convenio con el Ministerio de Educación que está iniciando eh, a lo largo de todo Chile eh, un piloto con alrededor de 1.500 colegios. Nosotros tenemos 56, 28 de la octava región y 28 de la séptima región y la idea es apoyar a estos establecimientos en la formación de los planes de formación ciudadana eh, asesorarlos en terreno y estos seminarios están en ese marco. Lo que nosotros comenzamos a trabajar esta mañana tiene que ver con la retroalimentación de los talleres. Talleres que realizamos en la oportunidad anterior. En el, el primer encuentro que tuvimos con los profesores de la región, eh, desarrollamos eh, la, una presentación en torno al concepto de ciudadanía y procesos de formación ciudadana. ¿vale? Entonces, a partir de esas directrices conceptuales, teóricas, Desarrollamos grupos de discusión y lo que presentamos hoy es precisamente la retroalimentación en torno a los resultados de esos grupos de discusión. La presentación que yo voy a hacer para los profesores eh, tiene que ver con eh, la consideración de la escuela como espacio de formación ciudadana. Eh, hoy día, después de la promulgación de la ley 20.911, en realidad los colegios tienen la obligación de poder tener un plan de formación ciudadana en los establecimientos educacionales. Y entonces el tema es cómo se hace ese plan de formación ciudadana y cuál es el rol que corresponde a la escuela, a los profesores y a cada uno de los miembros de la unidad educativa en este proceso de formación ciudadana de los estudiantes. La idea es fundamentalmente promover en los profesores y en los participantes de, de, del seminario que se hagan cargo de, que el problema o el tema de la formación ciudadana es un problema de todos. Este año este es el segundo seminario y el próximo año tenemos dos más. ¿no? Porque la idea es acompañar a los, a los establecimientos educacionales en la implementación. No solamente que hagan los planes de formación ciudadana, sino que... Eh, pueden implementarlos en sus liceos. Y como cada liceo, como decía el doctor Héctor Cárcamo, cada liceo es una realidad distinta. Por lo tanto, la idea es ir al liceo y apoyarlos en las acciones de formación ciudadana, eh, asesorarlos, apoyarlos, eh, aportarles material. Entonces, las próximas eh, acciones son esas. El próximo año, dos seminarios más y continuar en terreno. El trabajo que estamos recabando tiene dos sentidos, ¿ya? tanto en el primer taller como en este segundo que hoy iniciamos hoy día, eh, estamos procurando recoger insumos para la generación de conocimiento nuevo desde el ámbito de la investigación tradicional, de acuerdo, por parte del equipo de la investigación y de la asesoría en específico, pero por otra parte tenemos que apuntar a los objetivos del convenio que firmamos con el Ministerio de Educación, y es formar... Y modelar los planes de formación ciudadana, es decir, las escuelas tienen hoy día acciones tendientes a formar en ciudadanía. Lamentablemente en nuestro país, a diferencia de otros países desarrollados, el tema de la formación ciudadana o la responsabilidad social, que le llaman algunos, ¿no? eh, que es eh, una cosa con algunos matices distintos, no es una cuestión que forma parte ni de las mallas de formación de ningún profesional y solo está básicamente centrado en lo que puede hacer el profesor en el aula. Entonces a mí me parece que la iniciativa que toma la Universidad del Bio, Bio a poder plantear un curso de formación ciudadana, un seminario que abra el tema, eh, me parece fundamental por el rol que corresponde a esta universidad especialmente pública de, eh, de contribuir a la formación ciudadana de los estudiantes en el sistema escolar. En, en, el, en los establecimientos educacionales se socializa, no solo se, se, se enseña matemáticas, historia, geografía, se enseña a ser una persona, se enseña a ser un ciudadano. ¿no? Se enseñan valores, se enseñan derechos humanos, o se deberían enseñar, creo yo. ¿no? Después nos, nos sorprendemos de que los jóvenes no participen. Bueno, ¿cuándo les enseñamos a participar? Si en la escuela no se enseña. La formación ciudadana es cómo formamos un ciudadano democrático, solidario, eh, que participe de las decisiones de su comunidad educativa y posteriormente del país.